te saludo nuevamente desde Crescante y el día de hoy vamos a platicar de nuestra siguiente lección de Excel básico que estamos tomando y que es básicamente la manipulación de nuestras filas o columnas. De alguna manera, este, si nosotros podemos observar, acá tenemos un conjunto de base de datos donde, por ejemplo, si yo quisiera insertar una, este, una columna, una fila entre... La fila 4 y 5 simplemente tengo que seleccionar la fila 5 y ponerle insertar y quedará inserta una columna, una fila más. El, de la misma manera, si quiero insertar una columna entre B y C, pues puedo poner C y le pongo insertar y va a quedar una columna inserta con el botón secundario insertar. Del mismo modo puedo eliminar esa columna y puedo eliminar esa fila en caso de que así lo requiriera. Del mismo modo, si yo selecciono dos filas, le puedo poner insertar y me va a colocar dos filas encima del de, eh, valor de la fila que yo coloqué y si col selecciono tres columnas simplemente le pongo insertar y antes de la columna b me va a insertar tres columnas y de esta manera yo puedo ir ampliando y modificando nuestras filas y columnas del mismo modo yo puedo ajustar mis filas poniéndome en una posición donde por ejemplo yo puedo mover una y darle un un valor determinado a cada columna y de alguna otra manera también podré yo entre las filas autoajustar el tamaño de las de las filas con un doble clic igual aquí entre las filas y también podría yo autoajustar el tamaño de cada columna eh, de la misma manera yo puedo seleccionar una hilera y le puedo poner alto de fila y le puedo colocar, por ejemplo, acá 25 y esa fila se colocaría con un valor de 25. La columna igual. Si yo selecciono una columna, puedo poner formato, este ajustar tamaño de formato de celda. De hecho, le puedo poner o le puedo poner, Algún tipo de ancho de columna. Le puedo poner acá 20, por ejemplo. Y se acopla a 20. Si yo quisiera autoajustar, nuevamente le doy el botón. Y autoajusta nuevamente las celdas al tamaño original del mismo modo si yo quisiera manipular todo con este esquinita selecciono todas las celdas del excel y pudiera yo ahí este eh, colocar un formato de celda o bien podría eh, colocar algún tipo de información en particular no por ejemplo alto de fila puedo poner 20 y todas se ponen en 20 y le puedo poner formato de celda y puedo cambiarle los bordes, el relleno, etcétera. Entonces, de esta manera podemos observar, eh, en particular, podemos ir manipulando las celdas dentro de las filas y columnas. También podemos agregar algún tipo de comentario que podríamos poner acá celda prioritaria. Prioritaria sería para, para mí o para los demás. Y ahí está una nota que va a estar colocada ahí como celda prioritaria. Por ejemplo, también puedo poner un nuevo comentario. Perdón, una nueva nota. Botón secundario del mouse. Y le puedo poner nota. Eh, la factura es el número correspondiente. Y ahí va a quedar este tipo de notas para cada celda. De la misma manera, nosotros podemos darle botón derecho, eliminar nota. Acá podemos ponerle eliminar comentario. Y tendríamos ya esa manipulación de nuestras celdas. También podemos darle formato, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, aquí seleccionan todas y le damos formato de celda. Y al formato de celda podemos decirle que sea un alineamiento general, vertical, que sea centrado, que ajuste texto, que tenga una fuente determinada, que tenga bordes, y ahí va a seleccionar todo. Si no quisiéramos todo, simplemente seleccionar una parte, bueno, le podemos dar acá formato de celda, y a este formato de celda le podemos decir que nos ponga un formato de terminal. Espero que sea de tu utilidad este segundo video que hacemos, básico de cómo ir interactuando con nuestras celdas en Excel. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima.